Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Espérate, espérate, que vais a ver aquí cómo vamos cargados que parece que tengamos aquí un mercadillo ambulante. Tss, primero de todo aquí que no se gire nadie que los invitados que tenemos aquí, son sorpresa. Bueno, a ver el peludito no. ¡Peludito! Ay, es que a mí no me, no me vas a presentar, culiao. Es que desde que te cortaste la tofa ah, que, que llevabas, que... ya no te conozco. Parece que que vas muy rápido. Y, <ríe> y aquí, mira flipa que Pedazo de tandem. Esto se estrena este fin de semana. Venga, aquí abajo comentarios si sabéis quiénes son los invitados que llevamos en la furgoneta. Y nos vamos a Lloret, Paraíso y Cristo. Vamos para allá. San Juan al volante, peligro constante. Siete días para la Cape Epic, eso si no nos la cancelan, si no sabéis todo el tema de la cancelación, el coronavirus, las dudas que hay, link aquí abajo al vídeo, nosotros de momento vamos tocando madera. Vamos camino de Lloret de Mar, paraíso ciclista y ciudad y capital catalana del Sport este 2020, así que vamos para allí a pegarnos un buen entrenito, con dos invitados que tenemos aquí atrás todavía de momento en el anonimato que luego vamos a desvelar, a darle cerita al tándem pegar unos buenos entrenillos estos días. Más te vale que me mejores el 16 del escape del año pasado, ¿eh? si no, no vuelves a casa. Sí, papá, ya se está ve hablando. que vamos impresión. Eso hablando. sí, dentro imágenes, dentro dron, dentro tándem, dentro bicicleta. Oye, Valentí, para, para, para. Tanta bici, que primero hay que meterle pa'l buche ¿Que cómo te piensas tú que mantengo este cuerpo serrano? <risa> todos locos, todos locos Y ojo, cuidado, que a comer y a ver si luego no nos hace un striptease. ¡Vamos para allá! Hemos salido de Lloret de Mar, hemos pasado por Tosa, estamos llegando a San Faliu de Guisus. Mira tú, qué pedazo de vistas y qué pedazo de día, 9 de la mañana. ¡Alegroca! ¿Qué pasa, loco? Aquí vamos con el tren de la bruja. Tú, dime la verdad, ¿más acojonado en las subidas que las piernas hay que apretar? ¿O en las bajadas que estamos diciendo? ¡Ay, madre, que vamos a salir disparados! ¡Un poco! Un poco de cada ¿eh? en las bajadas, ahí a gas. Ahora, en un momento, paramos y os contamos el próximo reto de Alex, que es en una semana. Madre mía, le vas a dar gas, eh, le vas a dar cerita y lija de la buena. Pero estamos aprovechando el entreno de este fin de semana tanto para esto como para hacer el reconocimiento de la Gran Fondo Llorete Mar. Mira tú qué vistas, mira tú qué carretera, mira tú qué paisaje. Mira tú qué subiditas y qué bajaditas 26 de abril, dos distancias 160 kilómetros para los más valientes 90 kilómetros para los que quieran hacer la media fondo Máximo mil inscripciones Dejo el link aquí abajo Que el jabalí va a estar por aquí dándole duro en las cuestecillas Así que os estaremos esperando a todos En estas pedazos de carreteras Y paisajes paradisíacos ¡Vamos para allá! Venga, Alex, Foliform, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Hita! Digo izquierda, izquierda, que si no, se nos hunde el Titanic, ¿eh? Como nos vayamos todos, uno para cada lado, hundimos el barco. Venga, Leonardo DiCaprio, vamos, izquierda, vale, venga ahora, despacito, derecha, venga, volve. Aquí, en el paraíso, hasta cuando llueve lo hace con estilo porque, vale que tienes, nubes, pero tienes un arco iris de fondo que lo flipas, y para arco iris, el que tengo aquí al ladito, iba a decir, el que tengo aquí colgado, no, el que tengo aquí colgado, no. Alex, ¿qué pasa, jefe? Oye, tengo que decirte una cosa, estoy decepcionado porque cada vez que salimos a entrenar me cuesta más seguirte, tío, que tienes unas patas que parecen jamones, le estás dando duro o no. A ver, podemos desvelar para qué estás entrenando y cruzando los dedos para que dentro de una semana... ¿La cosa oh. suceda y no se cancele? El próximo uh, domingo vamos a correr la media de Nueva York Sí, el puto <risa> Miros nos deja. Luego me decís que soy mal hablado. Oye, déjame que te haga una pregunta. Tú que ya has demostrado todo, en la Titan Desert, en la mitja de Barcelona, en todos tus entrenos, en, bueno, en desde como de pequeño los médicos te decían, va a sonar duro, pero es que es lo que ah. te decían, ¿eh? o te vas a quedar vegetal o te vas a morir. Ah. Y el tío está aquí dándole, dándole. Tú que ya has demostrado ah. todo, ¿qué necesidad tienes de correr la media de Nueva York? Porque son cosas que... Me gustan muchísimo, no solo porque sea deporte en sí y no para demostrar nada. Simplemente porque ah, el deporte en sí, el correr, hace que yo mismo solo pueda sentirme bien en mi mundo. Porque correr es solo Alex Roca contra su cuerpo. Y eso a mí me encanta. Tengo muchos retos para más adelante. No digamos nada, no digamos nada, que algunos ya lo sé. Oye, déjame que te, que te pregunte, ¿nervios para la media? La verdad, que sí. Pero yo cuando tengo nervios significa que va a ir bien. Bien, dame un abrazo. Dame una... Gra... Mira, muchas veces que me decís ah que nos motivas, es que no sé qué... Motivación, inspiración, pezones ah. de... Ah. Y siempre con una sonrisa. Tú, como estás entrenando la mitz, hagamos una cosa. Ahora, acabamos de hacer la bici, pero sobre todo, nos vamos a la cama... Cada uno a la suya a descansar que mañana amanece y salimos a correr, que tengo alguna rutilla guapa para enseñarte. Es muy chulo, ¿eh? Todo esto de aquí, todo el paisaje es impresionante. Es que yo soy un guía de mucho cuidado. Ya lo he visto, ya. Venga, ¡vamos para allá! de vistacas. Alecroca, ¿Cómo va esto? Tú, a ver, pregunta, pregunta. Tema tándem. Ayer. ¿Cómo fue la cosa? ¿Acojonado? ¿Un poco? Bueno, pero bien, ¿no? Vale. Y ahora ya pregunta. Una semana para Maratón de Nueva York. ¿Cómo venidas? ¿Bien? ¿Las piernas bien? ¿Sí? No sé por qué me lo esperaba. Las, pier Las tres piernas... Perfectamente, vamos para allá. El tío, el tío no... ¿Qué? ¿Ah, quieres un poco de masaje? Bueno, Mate, haré un poco de masaje. Ah, que dice que quiere que le haga masajes sin manos. Bueno, esto nos lo vamos a pensar. Familias, hasta aquí podemos poner el vídeo que lo otro ya viene censurado. Vamos, vaya.